Dios, ¿qué anda ahí? Un gato Ah, ok Un momento, los gatos no pueden hablar Ay, es verdad que me hizo Miau Ah, sí es un gatito